La sabiduría ancestral, aquella que llegó para empezar a sanar los vacíos que todavía sentía a pesar de mis búsquedas, porque comencé a saber mucho, pero no sentía. No había profundidad en, en mi vida. Es decir, lo que, lo que sucedió fue. <ríe> Toby, ya, ¿qué decía Ahí pues, déjeme grabar. Este conocimiento, la sabiduría ancestral, me enseñó a sentir más que saber. Sentir para tener sentido. Porque la sabiduría ancestral es el conocimiento desde las raíces. Es el conocimiento vivo que se ha venido transmitiendo generación tras generación. Vivo, no solamente como palabra, sino como palabra sentida y vivida. Palabra presente en los cuerpos y las mentes y los espíritus y los corazones de aquellos que la han contenido y la han transmitido. La sabiduría ancestral me enseñó, dentro de ese sentido, que el mundo mejor que queremos, no hay que crearlo, hay que recordarlo, porque ya existe. Es el mundo original, es el mundo natural, es el mundo de la ley de origen, como ellos mismos lo enseñan. Es el mundo que ya está presente en nuestra propia esencia, en nuestra propia naturaleza, en las raíces que existen en mi corazón, tal como existen las raíces de las plantas y de los árboles y de las guauduas, sobre la tierra y dentro de la tierra. Asimismo, el ser humano tiene raíces en su corazón que lo conectan con la vida, que nos dan el sentido de existencia. A ello es lo que comprendí que la sabiduría ancestral nos conecta. Nos llama a ser partícipes, de recordar ese mundo original. Ese saber llegó a mí porque sus sabedores, abuelos, abuelas, sintieron que era el momento en que la humanidad recordara ese origen. Era el momento en que nosotros, quienes crecimos en las ciudades, supiéramos de la sabiduría que había sido olvidada por la educación que nos trajeron. Y yo agradezco, bendigo, pongo mi corazón, al lado de esos abuelos y al lado de la Madre Tierra que permitió que llegara a este saber. Su conocimiento a lo largo y ancho del planeta, en todas las culturas ancestrales de las que he podido escuchar y saber, tienen tres principios en su sabiduría. Primero, el principio es el espíritu. Toda la vida que existe en principio se debe a una fuerza espiritual. Todo tiene espíritu y proviene del espíritu. Y es en el Espíritu donde tiene su identidad, su memoria, su ley, su ser, para poder manifestarse. Desde esa fuerza espiritual, primero todo fue pensamiento, y luego vino a existir, a la manifestación. El principio es el Espíritu, algo que no hemos comprendido, que se nos volvió idea y concepto dentro de las religiones y los grupos pero que es mucho más allá, mucho más acá, mucho más al origen, a la fuente. Segundo, la percepción de la madre, del planeta como la madre de todos, la madre tierra o la Pachamama, Pandora, Gaia, todos los nombres con los que se ha reconocido, ella, nuestra madre, me permite decir y me enseñó a decir que mi madre es tu madre y que tú y yo somos hermanos, tenemos la misma madre. Ese es un principio de sabiduría en todas las comunidades, un pilar de la sabiduría ancestral que nos enseña a respetarla, que nos enseña a respetarnos, que nos enseña a recibir su amor, valorarlo, agradecerlo y a amarla, amarnos. Esa es la base del ser humano que contiene esa cualidad espiritual y que en tercer lugar, también como pilar de la sabiduría ancestral en todo el planeta, está el hecho de que veamos el corazón como el vínculo con la fuente, el vínculo con Padre-Madre, el vínculo con el principio, el vínculo con esa fuerza espiritual y con nuestra Madre. Tú y yo, todos a través del corazón, somos uno y conectamos con ese principio y con ese saber del origen. Porque ellos dicen, por ejemplo, desde la sabiduría quichua, en los Andes, en América del Sur, que cuando llegan los pachacuti, cambio del tiempo. Por ejemplo, este es un momento de cambio de tiempo, de volver a recordar el origen, de volver a pensar las raíces. Y dicen que es a través del camino del corazón recto que nos da los principios del buen vivir para caminar ese sendero de ser el Atun Runa o el ser humano humanizado del corazón vivo, sentido que se conecta con la Madre Tierra. El mismo que otras sabidurías ancestrales señalan y lo llaman corazón dulce, corazón bueno, corazón justo, corazón de oro que hace referencia al Maestro del Corazón, o como dicen en Norteamérica, el Ojo del Corazón, que no es otra cosa que nuestro vínculo con lo que los mayas llaman el Corazón Universal. Aquí, en este poder, en esta sabiduría, en esta memoria que habita y pulsa en el corazón de todos, es donde está el tiempo del recordar y el sitio, la cápsula, la dimensión del renacer de que nosotros como seres humanos volvamos a la memoria de lo que somos y resurjamos desde allí con la memoria de lo que es el mundo mejor, que ya existe, existe dentro de nosotros, en ese corazón de oro. Esta es la serie Sabiduría Ancestral y el Pensar Corazón. Y quiero invitarte a que te suscribas si no lo has hecho, a que me acompañes, a que hagas parte de este sendero para recordar nuestras raíces como humanos nuestro principio espiritual, nuestra conexión con la madre, nuestra propia madre a través de la inteligencia del corazón. Entonces suscríbete si no lo has hecho, activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún episodio y aquí estamos para recordar el mundo mejor que ya existe y que está dentro de nosotros. Recibe un fuerte abrazo y mis mejores pulsares para ti.